¿Por qué eh, el GPS para la vida te ahorra dinero? Hola mujeres del futuro, llegó la mujer del futuro, qué emoción, qué alegría, llegamos, llegamos del futuro al presente, a trabajar y a saber que realmente nosotras necesitamos una, una guía, necesitamos. Hola mujer del futuro. Ok. Ok. Llegó. Bueno, entonces, ¿por qué razón? A ver, ¿por qué el GPS para la vida te ahorra dinero? Ese es el tema que quiero que, que trabajemos ahora y estábamos mirando que teníamos cuatro razones por las que tener un GPS. Entonces, una era porque nos ahorraba dinero, otra era porque... Eh, nos ahorraba tiempo otra porque nos ahorra estrés y la otra porque nos ahorra desgaste, ok entonces eh, hoy vamos a hablar especialmente en ese en esa eh, ahorra, en ese ahorro de dinero y voy a darte dos razones básicas por las que se ahorra dinero, primero, crear una estrategia o sea, crear algo sin una estrategia, sin un mapa, sin un modelo, sin una, sin una estrategia es perder dinero, es como crear algo pero tirarlo a la basura porque no hay un modelo, no hay un diseño, no hay una imagen creada de lo que quieres. Y la segunda razón es que una idea brillante sin ese mapa de acción, porque es que son dos cosas diferentes, una es la estrategia y la otra es la acción. Entonces, ahí tiene que haber una acción táctica y un sistema eh, para que puedas llegar a lograr algo. O sea, no se puede hacer eh, acción sin estrategia o una acción sin un mapa, no, todo tiene que ir con una intención. Entonces, de eso quiero hablarte hoy, de eso que es la reprogramación celular. marimelda ¿y cómo así que reprogramación celular? Espérenme un momentito que ya le voy a explicar en qué consiste esa reprogramación celular. Bueno. Eh, muchachas, vean, en este momento van a ver algunos ruidos, algunas cosas, porque están arreglando afuera, están arreglando todas las tuberías de la luz, del agua, no, de la energía, entonces, eh, está entrando gente aquí a la casa y Mía está un poquito desesperada, entonces, es para que sepan que hay un ruido precisamente por esa razón, listo, bueno. Vamos a, a conectar neuronas con el... Denme, vamos a ver. Aquí está, A conectar neuronas. Aquí la tengo. Aquí tengo la conexión de neuronas y está en el blog. Ok, ok. Mujeres, ¿cómo están? Qué rico que, que están acá. Eh, me, me dices quién está acá y... ¿Me saludas desde dónde nos estás viendo? Qué bueno, me alegra muchísimo. Por ahí me dicen que es del Perú. ¡Perú! Qué bueno, Ana, que estás desde el Perú. Bueno, mujeres, me voy a enfocar. Vamos a, a mirar. Tenemos un cuadro y es que esta semana nos vamos a enfocar en las cuatro ventajas de tener un GPS para la vida, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, mira, eh, tenemos una nueva tecnología cuántica y esa tecnología, mujeres, es satelital, mujeres, nosotros estamos compitiendo frente a una tecnología que es satelital, frente a una tecnología que está supremamente avanzada. Y esa tecnología que ya está tan avanzada nos pone a nosotros de alguna manera en desventaja si nosotros no actualizamos este sistema de creencias, este sistema de forma de, de pensar y lo que pensamos que es verdad, pues hay que reestructurarlo. Entonces, eh, la, la el GPS... Es como un sistema de instrucciones que te ofrece prevenir, avisar, informar, aconsejar, advertir y dar orientación dándote las herramientas prácticas para lograr los resultados que tú pidas. ¿sí? Entonces, esta tecnología cuántica 5G, que este ya es 5G, este, este, este ya es eh, tecnología 5G, tiene unos beneficios y es que tiene una velocidad rapidísima, es de alta frecuencia, es de alta velocidad y fuera de eso es de banda más ancha, o sea, le caben varios dispositivos a la vez. Por lo tanto, nos ahorra dinero, nos ahorra tiempo, nos ahorra desgaste y nos ahorra estrés, siempre y cuando estemos en la capacidad de actualizarnos porque si no estamos en la capacidad de actualizarnos entonces vamos a quedar atrás de bambalinas entonces hoy eh, dijimos que el tiempo se esfuma de la noche a la mañana no hay tiempo para perder tiempo no hay tiempo para perder tiempo y nos damos cuenta que el tiempo se esfuma ahora Vamos a enfocarnos hoy en la otra ventaja que nos da el, el GPS para la vida y es que nos ahorra dinero por dos razones, lo voy a volver a repetir para que usted lo escriba. Primero, crear una estrategia, crear sin una estrategia, oígame, crear sin una estrategia es perder dinero. Usted antes de crear, debe de establecer una estrategia para poder recuperar esa creación, para poder generar dinero con esa creación. Y la segunda es, puede ser que yo tenga una idea muy brillante, puede ser que yo tenga mucha eh, imaginación, que tenga eh, muchos talentos, pero... No tengo un mapa de acción diaria, no tengo una disciplina, no tengo algo que me motive a tomar esa acción. Entonces, una idea muy brillante sin un mapa de acción táctica y un sistema. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué rico que estás aquí. Mira, vuelvo insisto, yo soy escritora, ...aquí tengo... ...y sigo insistiendo en mis libros... ...porque pues qué más voy a vender... ...si no son mis libros... ...y tengo este, y tengo este... ...y tengo este, y este... ...y este, y bueno, y en fin... ...pero yo... ...tengo que tener un... ...sistema... ...y tengo que tener... ...una acción táctica... ...para todos los días... ...crear contenido... ...porque ya me doy cuenta que si soy escritora es porque creo contenido, y este contenido tiene que tener una idea. Entonces, esa idea puede ser brillante, pero yo tengo que aplicarlo a la acción para poder imprimir y ver y leer. La idea que tú tienes es necesario que sea leída. Inclusive esta semana leía, escribe, escribe, tus ideas para que tus hijos puedan tener un, un, una guía, para que puedan tener un GPS, para que puedan tener un modelo y que entonces tú ya no estás, pero quedó por escrito. Mira, la, la palabra de Dios es, es muy linda y, y me encantó, esa, me encantó esa, esa frase, que por aquí la tengo. A ver si la encuentro que, que decía así. Vamos a ver si aquí está. Dice. Que esto quede por escrito para los que aún no han nacido, para que alamen a Dios, al pueblo que está por nacer. Muchachas, mire la palabra de Dios, yo la amo, yo todos los días, y no es que esté dando clases de evangelización porque eh, no es mi propósito, pero diario leo la palabra de Dios porque, porque que esto quede por escrito. Mujeres, cuando ustedes tienen una idea muy brillante y la plasman y la escriben, ¿Sabe quiénes se benefician? Sus hijos. La mamá se murió, pero me quedó un escrito donde yo puedo ir a consultar y yo puedo ir a aprender, donde puedo ir a consultar y puedo tener una guía. Mire, que esto quede por escrito para los que, a, los que aún no han nacido Imagínate que nosotros hemos superado barreras, que nosotros hemos superado situaciones difíciles, que nosotros, a nosotras, a mí me tocó, yo soy generación, ay, ¿yo qué generación soy? <risa> espérenme, yo averiguo, denme un segundo, yo voy a averiguar qué generación soy yo, espérenme, qué tipo, ay, Marimelda, ¿para dónde fue? Ay, no, es que me, esto, esto ya me gustó, porque miren muchachas. ¿Qué generación, qué, cuántos tipos de generación hay? ¿Cuántos? No. Las personas, las personas nacidas, ah, nacidas en, nacidas en los años 60, ¿qué generación es, así usted le pregunta a Google, generación X, eh, no, yo soy generación X, oh mira, la generación X es el cohete demográfico que sigue a los baby boomers, ah yo no soy baby boomers, no los baby boomers son los cohortes demográficos que siguen a la generación silenciosa y que procede a la generación X la generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1946 y 1900 ay muchachas miren esto tan interesante la generación X eh, eh, generación X yo soy generación X que soy de 1954 a 1965. Este dato es importante, muchachas, que lo tengamos. Eh, yo soy generación X. Entonces, ¿cuántas generaciones hay? Y los del 70. Vamos a mirar. a aquí, aquí en Google. Ah, esto es muy rico para chismear. Mía, por favor. Los de la generación Descubre qué generación pertenece Tu fecha Descubre qué generación pertenece Según tu fecha de nacimiento ¿Qué clasifica Las generaciones? Generación Z Miren muchachas vea. ¿Quieren saber las generaciones? Marimesna ¿Y eso qué tiene que ver con el GPS? Ah Ahí sí yo no sé por qué resulté hablando de esto Pero alguna cosa Tendré que sacar de acá Mire, mujeres, ya sé por qué, ya sé, ya sé, ya sé. Conecten neuronas, mire, que esto quede por escrito para los que aún no han nacido, para que alabe Dios el pueblo que está por nacer. Ay, señora. Yo... Ya sé por qué estoy hablando de esto. Mira. Mira. Espérate un momento, por favor, que estoy conectando neuronas. Mira. Que esto... Que esto quede por escrito para que los que aún no han nacido... para que alabe... Para que alabe a Dios el pueblo que está por nacer. Perfecto. Eso es un salmo. Salmo, dos, ma, salmo, salmo eh, 102, 18. Ok. Bueno, marimelda ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? en un momentito, que es que yo estoy conectando neuronas. Y con... Ok, perfecto, listo. Esa es una idea brillante que tengo. Pero esa idea brillante sin un mapa de acción táctica y un sistema nunca me llevará a su máximo potencial. Muchachas, muchachas Por favor Concéntrense aquí, no, no, no en los ruidos De allá, eso, acá, acá, acá Pongamos atención, acá Entonces Tengo una idea brillante Porque esa idea la leí Del Salmo 102 Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar Neuronas Y esas neuronas las voy a conectar Con lo siguiente ¿Con qué? Con las generaciones, mira, las diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque la generación de mi papá es distinta a mi generación, la mía, y cada generación tiene unos nombres diferentes que vamos a mirar a continuación. Y eso se llama ¿por qué se clasifican las generaciones? Identificar y establecer límites generacionales es muy útil para la investigación sociológica y antropológica. Tener información sobre un colectivo y, cómo, y sobre cómo está interactuando reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos que sucede alrededor de una herramienta muy valiosa. Entonces, nosotras tenemos que tener claridad de qué tipo de generación somos y entender cuál es el contexto que nosotras estamos para poder actualizar esas ideas brillantes que tenemos y poder utilizar las nuevas tecnologías y poder encajar en esta en esta en este eh, marco económico. Entonces, les voy a decir las, las fechas. Los niños de la posguerra, se llama Generación Silenciosa, son de 1930 a 1948 y vivieron conflictos bélicos y tienen un rasgo característico y es que son de austeridad, de pobreza. ¿Ok? O sea que ese, ese es mi papá. Mi papá que tiene 80 años, ellos tienen una mentalidad de pobreza porque vienen de una posguerra, que vienen de un conflicto de guerra. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y cuando tenemos ese GPS y tenemos ese mapa y tenemos esa estrategia, entonces vamos a saberla utilizar. Los baby boom. De 1949 a 1968. Mira qué interesante. Eh, guardar, guardar como esto me lo encontré aquí en, en, en internet, muchachas. Guardar como. Ah, no, no me da. En fin, se los voy a se los voy a dictar. Eh, recogen aquellos que superan los 70 años de edad, son los niños que crecieron tras la guerra civil española En el resto de Europa y en el mundo occidental eh, Las condiciones de vida que tuvieron en buena parte por su vida con tasas de alta mortalidad infantil Marcaron tanto su población como su carácter, son personas muy austeras y trabajadoras que han sido educados en la cultura del esfuerzo y sacrificio, y que han conocido una, vi una vida mucho más dura. Vienen los baby boom, que son los nacidos en 1949 y 1968. O sea, sé que yo soy un baby boom. ¡Ay! Yo no puedo creer que yo sea un baby boom. 1949-1968 Yo soy Ay no, yo ya soy viejita muchachas Y cuándo fue eso Vio, le dije Le dije que es que esto aquí se va El tiempo vuela Eso lo vimos ayer En España esta generación Llegó con un retraso de medio siglo A partir de los años 50 Son aquellos que vivieron el óxodo del, El éxodo del campo a la ciudad, empezaron a disfrutar de vacaciones en la costa y se compraron su primer coche ah, yo fui lo que me compré el primer coche son los, son los hijos de los baby boomers los nacidos de los 70 en España se retrasó respecto al resto del mundo occidental a causa del franquismo y se inició en una progresiva apertura del país, vivieron en esplendor del consumismo y la obsesión por el triunfo a toda costa oh, lo viví también conocíamos con la generación de la EGB, fueron los primeros familiarizándole con los ordenadores como herramienta de trabajo. Yo fui una de las primeras contadoras que le tocó empalmar una contabilidad, que era unos libros así grandotes que uno los abría, y eso eran así como unas páginas grandes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la contabilidad que se llevaban las empresas, que eran unas cosas así grandes. A mí me tocó en, hacer empalmes tecnológicos y... Por eso hoy nos tenemos que actualizar con el GPS, con la 5G, que es alta frecuencia, alta velocidad, doble banda y decir, mi amor, a nosotros no nos enviste la tecnología y nos vamos a actualizar y vamos a saber y entender que tenemos que actualizar nuestra mente y se me acabó el tema por hoy. Mañana nos vemos y yo no había visto esta perspectiva desde este punto de vista y ya entiendo cómo hacer conexiones neuronales entre una cosa y la otra y entiendo por qué es más necesario de acuerdo a tu generación con mayor razón tener un GPS. ¿Ok? Bueno, mis mujeres hermosas, este tema lo continuamos, tiene continuación la generación Z y tiene continuación la generación eh, Y y Z y eso mañana lo veremos en este programa Porque la verdad que está muy interesante Bueno mujeres Nos vemos mañana con la ayuda de Dios Chao